¿Yo? ¿Voy a hacer equipo contigo? Pero si me das tanto asco, hermana. ¡Salía acá! ¡Asco! ¿Después de lo que vos hiciste? Sí. Yo quería enterarme de tu secreto, pero ahora no importa, ya todos lo saben. No es muy contigo, buscar Siempre persiguiendo tener todo bajo control, pero tenés miedo, tenés miedo de fallar. Sos vulnerable. Todos tenemos cierta vulnerabilidad. Yo solamente comenté que el error de confesar a una persona equivocada. ¡No, Señorita, no! Señorita Rosalind yo he habido que se metía con fuerzas del mal, pero... ¿Qué la visita durante las noches? ¿Qué está tan mal en sus cartas? Es hora de que se el, el ver y nos diga la verdad.